No. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro campo de chi de la gran familia armoniosa. Ayer practicamos. y e hicimos sanación, hoy vamos a continuar para practicando la sección 6 para reunir más chi en el interior. Por favor, pónganse de pie. Pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Elevamos y retraemos el mentón. Relajamos hombros y relajamos el pecho. Relaja tu abdomen y retráelo un poquito, empujando mi hacia atrás. Cierra y Lift Y elévalo. Conectándolo con pa y Relajamos las piernas y los Relajamos pies. Relajamos hombros y brazos. Los brazos cuelgan naturalmente. Miramos directamente el frente. Miramos a través de todas las cosas que hay enfrente. Un pequeño punto vacío en el horizonte. Focus on the small Enfo move your eye. Enfocamos Don't en ese punto vacío sin pestañear, sin mover los ojos. You know, Presta atención. Focus on small, point. Enfocados en ese pequeño punto vacío. It seems not only look, use your eye. Quiere decir que no solo mires con los ojos. Sino que lo experimentes desde el centro de la cabeza. Conectamos con ese pequeño punto vacío en el horizonte. Your, your mind connects the center of your head and more point. Usamos la mente para conectar el centro de la cabeza con el pequeño punto vacío. Ahora estamos enfocados en el pequeño punto vacío. Despacio y uniformemente. Retornamos la visión y cerramos los ojos suavemente. No. Miramos el interior de la cabeza, el interior del centro de la cabeza. Escuchamos el centro de la cabeza. The center of your head. Experimentamos el centro de nuestras cabezas. The tip of the the belly, la punta del paladar, la punta de la lengua toca el paladar alto suavemente. la punta paladar alto suavemente. No, es three. como si yeah. la punta de la lengua tocara el centro de la cabeza. Imagine. Imagínalo. Iluminamos el interior de la cabeza y desde lo más profundo se expande hacia afuera, se transforma en chi, vacío. Iluminamos el interior del pecho y la espalda alta desde lo más profundo se expande afuera. Se transforma en chi vacío. Iluminamos el interior de piernas y pies. Abdomen desde lo más profundo. Se expande fuera. Se it. transforma en chi vacío. Inside your shoulder and Iluminamos el interior de hombros y brazos desde lo más profundo. Whole body. Observamos todo el cuerpo. In, Piel. Músculos, tendones y ligamentos, huesos, todos los órganos internos se transforman en chi. Todas las células se transforman en chi. We are chi. Chi. Nosotros somos chi, el chi está en nosotros. March with our chi field. Nos fundimos con el campo de chi. March. Our Nos fundimos en nuestro campo de chi. Our chi together. Nuestro campo so, de chi, chi se funden juntos, forman una completud, Hong Yuan. is from um, the mind out continuously merged with the pure universe la mente se expande continuamente se funde con el universo puro cada sip from the pure universe our citadel Reunimos Chi desde el universo puro a nuestro campo de Chi. Lo reunimos desde todas las direcciones hacia el campo de Chi. Y continuamos reuniendo Chi desde el campo de Chi al centro. Nosotros somos el centro. Your center. El centro es tu centro, no el centro de los otros. Inside, Not el interior y el exterior. Outside. No presentan diferencias, son uno. Todos dirigimos el grupo y todos los profesores enviamos a todos. En nuestro campo de chi, el chi es abundante. El chi y la sangre fluyen de forma maravillosa. Todos los bloqueos y enfermedades desaparecen. Todas las funciones están mejor. Sigan mi guía. Vamos a experimentar los ocho versos. Para Alcanzar un buen estado de chikung. La cabeza se funde en el cielo. Observamos el cielo azul en el vasto vacío. Merged with the deep earth. Los pies se funden con lo profundo de la tierra. You can imagine not stand on the earth. Puedes imaginar stand on sheep. que estás de pie en el If Chile, Imagine that the well, you can imagine standing on a white cloud. Puedes imaginar que estás de pie en lo más profundo del universo. Body, relax. El cuerpo se relaja La no mente observa profundamente el interior. Inside, empty, el interior es vacío, más no vacío. You can imagine inside Puedes imaginar que el interior también es cielo azul. El cielo azul viene al interior. The body seems to el cuerpo físico parece so, desaparecer. Entonces la mente se expande hacia afuera, dentro el cielo azul, fuera es cielo azul. Nos mantenemos en respeto y silencio, serenos. The eyes become clear and clear. The appearance humble. Se aclara cada vez más y la apariencia es humilde. Experience, appearance Experien Experimentamos la humildad. Think nothing. Sin pensamientos, la mente se aquieta. My, she out. La mente se expande hacia Merge afuera with the y se funde con el universo puro. Se funde con el vasto vacío. The pure universe is an infinite thing. El universo puro es un espacio infinito. Just relax your mind. Solo relaja tu mente. Think nothing. Sin Just pensamientos. Feel. Solo observa y siente. Iluminamos muy profundamente. Todo el interior del cuerpo está en armonía con el chi. Weep. Nosotros vamos weep. ahora weep. a girar weep. la cintura. Weep. Separamos weep. los pies al ancho de los hombros. Weep. Weep. Weep. Elevamos las manos en la posición Heshi. Separamos las manos a lo largo de las costillas. Weep. Weep. Y rodeamos la cintura, bajamos el cuerpo manteniendo el cuerpo centrado. Vamos a girar la cintura hacia la izquierda. Uno, dos, dos tres, cuatro. Continuamos. Por nosotros mismos, girando a la, a la izquierda, atrás, derecha y adelante. Oeliu, el coxis, dibuja un círculo en lo profundo de sí, la tierra. Y hui. Pai Hui está hacia sí, arriba. Los principiantes pueden abrir los ojos para ver cómo es el movimiento de girar la cintura. Los practicantes de alto nivel lo hacen con los ojos cerrados. Y experimentan su buen estado de chikun experimentamos elevar Relajamos las vértebras lumbares. Enfocándonos en observar en profundidad el interior. Este movimiento nos ayuda a reunir chi en el tanti en bajo y en todo el cuerpo. El chi, cuando es abundante en el tantín bajo, nutre bien, todo el cuerpo. Relajamos la cabeza, our, our elevamos paehui, retraemos your mentón, relajamos el pecho y la espalda alta. Relajamos el abdomen y la espalda baja. Can we help us to open The lower band Gira la cintura, nos ayuda a abrir la espalda baja y las articulaciones sacroiliacas. No abras Focus los ojos, solo enfócate en este movimiento en el interior. Relajamos. Las vértebras lumbares se relajan. Oh. expand out your mind our hacia fuera tu mente y conecta con el campo this de chi you need to please, imagine where is our chip field con este movimiento que our te con el campo de chi. sentir que somos uno A ver, es Centramos well y giramos hacia la derecha, atrás, izquierda, adelante. De observa profundamente el interior you can hear it. The okay. attention to your elbow. Los principiantes prestan Aphone. Aphone. atención a, a Wei El coxis hace círculos y observas el círculo. Upper body. Mantén el cuerpo centrado, elevando Pai uh, Hui. Uh -huh. observamos el interior en profundidad Lower than chi she is abundant. El chi is abundant in the can help us to return she to lower than este chi en el tantien bajo. Tan bajo. Lower chi and if a an inner space between your two chi at el tantín bajo es el espacio entre el ombligo y migmen, el ombligo y la espalda baja, tuchi y migmen. Relajamos todo el cuerpo, ahora giramos a la derecha manteniendo el giro por nosotros mismos. mantenemos paejo y elevado vai, vai. la mente relajada Center. Centramos el coxis, oh, y ahora llevamos el coxis adelante y atrás. Forward. Adelante, Back atrás, forward. adelante, Back Back atrás, forward. adelante, atrás, adelante, atrás. Adelante, Backward. atrás, Backward. por ti mismo. Backward. Cuando llevas el coxis hacia el Backward. frente, Backward. contraes Backward. los glúteos. Backward. Cierras huillín so y haces una fuerza de contracción. Bring Cuando lo llevas hacia atrás al coccis, contrae los músculos de la espalda baja. Centrar. Centramos el coxis. Turn left. Ahora vamos a empezar a girar a la izquierda. Continuamos, and Continuamos girando ahora la cintura a la izquierda. Las caderas a la izquierda. Practice more. Cuanto más practicas, okay, okay. More change, more vas a encontrar, vas a obtener más more resultados change. y vas a reunir más chi en el interior. Elevamos, Pai Hui. Observamos nuestro Pai Hui, y Él está y luego, también bajo. Están dibujando un círculo, Weilu dibuja un círculo y sienten la conexión. If, some beginners, Para you know, principiantes your physical body this moment, I suggest the sound out your mind. Si to you with our y quiero que expanden la universe, mente se fundan con el campo de chi y se fundan con el universo. Pueden at the imaginar que cuando Giro la cintura, todo el universo gira con mi movimiento. Centramos el coxis weight y ahora comenzamos a girar a la derecha. Derecha atrás. Toda la totalidad del cuerpo se you? relaja y se transforma en chi. Observa tu cuerpo de chi. Imagina una persona de chi haciendo este movimiento. Esa persona de chi es el centro del universo. Center. Centramos well, Power. y lo llevamos hacia adelante, el coxis, un poquito de Back. fuerza, Back. contrae glúteos, Backward. atrás. Relaja los músculos de la espalda. Y ahora usa la fuerza para curvar el coxis hacia el frente. Way hacia el frente. Forward. Adelante. Usa la fuerza. Backward. Atrás usa la fuerza para curvarlo hacia atrás y arriba forward adelante backward atrás forward adelante backward atrás centramos el pelvis y to elevamos Pai Hui, elevando todo el cuerpo. Cerramos los pies, parándonos en el chi. Relajamos, hands. Relajamos las manos. Push forward, las empujamos hacia el frente, sosteniendo el chi y lo elevamos. Por encima de la cabeza. De chi. Sosteniendo el chi. Don't lock your chi. No pierdas el chi. No pierdas tu chi. The head. Por encima de la cabeza. Don't. The body. Vertemos el chi a través de todo el cuerpo. Bajamos el chi despacio. The feet. Pasamos la cara. Chi the head. Enviamos chi a la cabeza. Chi the of the head. Enviamos chi al centro de to la cabeza. Altan, tien alt alto. Lower your head. As the luego bajamos de la cabeza al cuello y luego al pecho. Inside Enviamos your el chi al interior del pecho. Chi throughout your el chi va inside a través de breast. las mamas, a través del interior del pecho. Inside. El interior es vacío, es como cielo azul, sentimos, e imaginamos que el pecho es como cielo azul, por eso el chi tiene mucha facilidad para ir a través, a través de los omóplatos. Músculos, huesos, tendones y ligamentos. Toda la espalda alta. Algunos pueden sentir que el pecho ha desaparecido y esto está muy bien. Bajamos las manos a través del abdomen, van por dentro del abdomen y enviamos chi a través del abdomen y la espalda baja, a través de la piel, músculos. Imaginemos el interior del abdomen lleno de cielo azul vacío. La espalda baja vacía. A través. Your De los riñones, to los riñones se transforman en chi vacíos. So, the floor, movement, and then, muscles. Sentimos músculos, tendones, huesos, to todo transformándose en chi. La piel. Observamos el espacio interior. Muy bien. Regresamos el chi, y cubrimos con las manos el ombligo, tu chi. Nutrimos el chi en lo más profundo. Close, Vamos a hacer abrir y cerrar unos minutos. And Separamos las manos from, from, from y sostenemos body. una bola de chi en frente al cuerpo. If you si te sientes un poquito cansado, puedes estar en postura sentada. Sostenemos la bola de chi. Vamos a hacer abrir y cerrar en el tantín bajo. Is the teacher way in us practice the day before yesterday. So, thank you. Antes de ayer. Open. A abrir y en el tantien bajo. cerrar okay. abrir Hello. cerrar seguimos Open. With the blue sky. la cabeza se funde con el cielo azul y Los pies se funden en el chi más profundo de la But Tierra. Into chi. El cuerpo se relaja y se transforma en chi. Mind la mente se expande afuera. Open. Seguimos. Experimentamos el universo puro. El vasto vacío. El infinito espacio. Earth, los principiantes imaginen, pueden imaginar sky, que todo es cielo azul, la cabeza es cielo azul y los practicantes de alto, de alto nivel solo Then relajen la mente. You Oh, wow. Cuando relajamos completamente la mente, el campo de conciencia, el campo de chi y el universo puro se hacen uno. La conciencia se hace una con Child. el universo. Solo experimenta esto. Relaje. Relaja. Relaja. observa con. Use force Experimenta no usar ningún tipo de If, fuerza interna. Uh, your mind force too much. Si If sientes... A relax, cuando la mente se hace, usa la fuerza muy fuerte, no consigues una buena relajación. Ahora solo relájate. En nuestro chinán chi en nuestra teoría, y yo en ti es muy similar al chi del universo. Cuando piensas nada, se unifican y yo en ti y el chi del universo. No, no necesitas abrir, abrir, abrir. Muy bien. Solo necesitas relajarte, no pensar en nada. Of Experimentamos cómo la conciencia pura y el universo puro se hacen uno. Son uno. Oh, so the inside. Observamos so, profundamente el interior, cerramos. From the to field, to the reunimos Chi desde el universo puro the a nuestro campo de low Chi, low chi. Low y continuamos al centro. El centro es el tantien bajo. In low low low low low low. Low. En primer lugar, reunimos Chi en el tantien bajo. ok oh, uh. El chi la sangre fluye el, maravillosamente bien. Todas las, enfermedades desaparecieron. Todas las funciones están mejor. Here, he El el el tanto en inferior chi implica nuestra vitalidad e inmunidad. Nutre a todas las células de todo el cuerpo. Y el chi es abundante. nuestro campo de chi está en un estado muy silencioso tiene una gran capacidad de sanar y está en un alto nivel The mind don't use first, I, no uses ningún tipo de fuerza. La mente mission. se relaja. When I send this mission, Solo enviamos buena información. My Cuando is the envío in buena It's información, in mi conciencia está en el campo de... Conciencia. La cabeza se funde con el cielo. Los pies se funden en la tierra. Elevamos las manos frente al pecho, al tantien en medio, para hacer abrir y cerrar, abrir. Sí, que seguimos. Sí, en el tanti medio es abundante. Is abacate, el interior es vacío. You can Pero no alone. vacío. Puedes imaginar el cielo azul, lleno de cielo azul, todo el interior. Ok. Breathe and above your head. Elevamos las manos por encima de la cabeza. El tantien superior abre y cierra. Damos buena información abriendo la puerta del cielo. Abrir. Cerrar. Seguimos. Reunimos el tan oh, en alto so, al palacio Shenji, uh, um, los... elevamos las manos por encima de la cabeza, oh, tomando uh, un círculo y enviamos people... chi a través de todo el cuerpo de chi y La cabeza se funde Your con el cielo azul. The Las manos en lo profundo She del universo. Los pies fundidos con lo profundo you de la tierra. Very big, Los brazos. Big Tú eres una gran, inmensa persona In de Chi universe. en el universo. Vertemos el Chi. Pasamos la cara, enviando el chi al interior. El chi en el tan tiene alto es abundante. Bajamos las manos frente al pecho, enviando chi al interior. El chi en el tantien medio es abundante. Bajamos las manos frente al abdomen enviando chi al interior. El chi es abundante en el tantien bajo. Regresamos el chi al interior. Cubrimos el chi nutriendo el chi profundamente en el interior. <tose> Muy bien. Separamos las manos a los lados. Movemos el cuerpo despacio, ligeramente. Abrimos los ojos suavemente. Ahora nos sentamos, por favor. Vamos a crear un campo de chi de sanación. Cuando nos sentamos, empujamos Migmen hacia adelante. Realize, el cuerpo relajado, shoulder, centrado, and y erguido. The chest and back. Regala, relajamos el pecho y la espalda alta. Una buena manera in, es inhalar, glute, shoulder, Rotar los hombros Front. al frente, out. arriba. Breathe out. Rotate back. Abajo. No. I show you all this. Breathe in. Inhalamos. Breathe out. Y exhalamos al bajar. This moment, the chest and the upper back is a good. En ese momento, el pecho y la espalda alta. El pecho y la espalda alta están relajados, muy bien. Ya lo escucharon en chino. Abrimos los ojos y miramos directamente al frente. Ayer les dije que era un importante método para concentrar la mente. Y para alcanzar un, chikung, un estado de chikung de alto nivel, enfocamos el pequeño punto vacío en el horizonte. Enfocamos sin mover los ojos, sin pestañear. Regresamos la visión al interior. Cerramos los ojos, suavemente con una sonrisa en la cara. Miramos el interior de la cabeza. Escuchamos el interior. La punta de la lengua toca el paladar alto ligeramente e imaginas que está tocando el centro de la cabeza. La punta de la lengua. Toca el centro de la cabeza sin tocar. Observa, the of your head. Observa el centro de tu cabeza. the body. Relaja la totalidad del cuerpo, la cabeza se funde con el cielo azul, los pies se funden en la tierra, observa profundamente el interior del palacio Shenji. Decimos Shenji, lo decimos silenciosamente. Um, y um, y Decimos X, Y. Mm. Mm. Mm. Mm. The special feeling of shu is found out from the center of your head. Siente cómo se expande la vibración del sonido shu mm -hmm. desde el centro de la cabeza mm -hmm. y siente como parece que toda la your cabeza head, desaparece. Chest, Pello, abdomen. pecho, abdomen y las piernas parecen desaparecer. En el estado de vacío más no vacío. Y qi, Todo el cuerpo se ha transformado en chi. Eres una persona de chi. Obsérvalo. Everything in your room, Todo lo, lo que hay en la habitación se ha transformado en chi. La silla, la mesa, course, todo se ha transformado en chi. Continúa the qi. expandiendo hacia el exterior naturalmente, toda la naturaleza se transforma en chi. Can, a beginner, si eres principiante, puedes imaginar cielo azul. From the center of your head, Desde el centro de tu cabeza, el cielo azul se expande hacia afuera. When blue sky, down. Cuando Anything el cielo azul. Se expande hacia afuera, todo desaparece y todo I se transforma en cielo azul. Los practicantes de alto nivel solo disfruten de su she buen she state, state, estado, she su she state, state, estado de chi, su she state, state, estado de vacío, she su, she state, state, state, state, su estado chi. Your mind don't use using force too much. Just relax. No te importe, no, no te esfuerces demasiado, solo relájate. Mm. Solo relájate. The empty feeling from center is found down. The sensación center is down. The empty Yam yeah, to your home, to your home. Se expande, and your, expande a toda la casa y, y continúa expandiéndose. Species, y se expande tu estado de chi a toda la ciudad, to your country, a todo tu país. To Um, a toda la Tierra. To la Tierra se transforma en out. chi, se expande de forma continua. Sky, all shore, a todo el cielo azul y a todo el universo puro. Inside, outside. Ampli, but not empty. interior y exterior es vacío, más no vacío es, pure, clear, peaceful es claro, puro, puro pacífico, pacífico. es un estado de conciencia en el interior claro, puro y pacífico Momentum. En este momento recordamos la teoría de chin Hay una ley muy importante: All is curable. toda enfermedad es curable. By yourself, Repita, repítelo en tu mente por, theory, por ti mismo. Hay una importante ley en China, en Chikung, Todas las enfermedades son curables. Todas las enfermedades son curables. Todas las enfermedades se sanan. Se curan. Your true self. Pon esta teoría en tu ser verdadero. Intégrala. Toda enfermedad se cura. Cuando pienses que es posible. El virus será limpiado, completo. se limpiará completamente, se transformará completamente porque tú tienes un estado de receptividad muy bueno. Si los profesores dicen es posible, tú di lo que los you profesores dicen. More change, more es posible y obtendrás more más cambios, effect. más beneficios, okay, cheese, okay. más efectos. Reunimos chi en la cabeza, ojos, oídos, nariz, boca, huesos, piel, músculos, todo se convierte en chi. Todo en la cabeza se ha convertido en chi, el chi es abundante. Todas las enfermedades desaparecieron, todas las funciones están mejor. Reunimos chi hacia el cuello. El chi, el chi es abundante. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones han mejorado. Reunimos chi al pecho y a la espalda alta. Corazón, mamas, pulmones, tus huesos, músculos, tendones y ligamentos, mamas, respiración, todo se ha transformado en chi, el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien y suavemente, fluidamente. Todas las enfermedades desaparecieron, todas las funciones están mejoradas. Reunimos chi hacia el abdomen y la espalda baja. El chi es abundante. Reunimos chi al hígado y vesícula biliar. El chi es abundante. Muy bien. Las funciones han mejorado. Spleen, Reunimos chi al bazo y al páncreas. Reunimos sí, chi al estómago. Al intestino delgado. Blacking. Al intestino grueso. She Reunimos chi a los riñones. A El chi es abundante. Reunimos chi, reunimos, chi reunimos chi en la vejiga. Y a los órganos internos restantes que hay en el abdomen. Le reunimos chi hacia las piernas y pies. And Hacia los hombros y brazos. Yeah, G, so Reunimos chi a, a la totalidad del cuerpo. Observe, so Observamos Look, el centro de la cabeza. Miramos el interior. El espacio interno. Escuchamos el interior. Experimentamos observar el interior. From your bottom heart, from your desde el fondo del corazón, desde, desde lo profundo del ser verdadero enviamos buena información from your heart, from your heart, from your en nuestro campo de chi, todos los virus se, se han limpiado completamente, el chi transforma todos los virus completamente, transforma todo lo malo en bueno. Todos los virus, todos los virus VIH han desaparecido. Es posible. Todas las enfermedades desaparecieron. Todas las células cancerígenas desaparecieron. Todos los bloqueos se limpiaron completamente. El cuerpo está saludable, muy fuerte. Bello, full of that hand lleno hand de vitalidad y de inmunidad. Hand, las manos traen el chi de regreso al tan bajo, cubriendo tu chi, nutriendo el chi profundamente en el interior. Because Teacher, and I here. En nuestro campo de chi hay muchos class, maestros. Hay muchos profesores, Teresa, este, other, other other teacher, Nicolás, so Delia, teacher, Ana. Entonces, en nuestro campo está Teacher Wei y es muy potente. Siente nuestro poderoso campo de Chi y cuando lo sientes, recibes más buena información desde el Ser Verdadero a toda nuestra vida. Lo que queremos, lo obtenemos. Vamos a decir hola. Bien, separamos los, las manos a los lados y abrimos los ojos, movemos el cuerpo suavemente, gentilmente. Thank you, Gracias a todos. Thank you. Thank you, Nos vemos Thank you. en las próximas secciones. sesiones. Gracias a todos.